todos todo mi equipo de YouTube. Que ama el arroz, pero voy a grabar un video para mi canal de danza. Esto es en vivo, Esto es lo que no ven mis suscriptores. Estaba desayunando. Mientras veo un canal de YouTube, son las 11, y esos son de que están regando algo en mi casa. Mi gente, como yo me decidí fue a las 11, voy a comer un poco, porque nos vamos para allá abajo. Aquí siempre se dice así, pero es el centro de la ciudad que voy a hacer la compra por primera vez <risa> y voy a hacer alguna diligencia y luego vengo y como voy a durar mucho porque es la compra ahí, ¿cómo se dice eso la la compra del mes de la comida entonces hay muchísimas cosas que comprar y voy a pagar mi universidad también voy a buscar unas cosas. Si ustedes se han preguntado quién es la... Yo sé que ustedes no se han preguntado nada, pero quién es la consentida de mi familia? O sea, de, de esta familia de tres gente, nada. No. más. Soy yo, porque a mí... A mí siempre, desde niña, me han licuado la comida. Les explico, yo no como habichuela, entonces desde niña me han dejado con la maña de que si no la licuan, que es realmente escolarla, no la como. Y me han dado siempre la parte del pollo específicamente para mí. La cual es el mulo. Voy a comer. Y como muy mañosa que era, no comía si no me la daban. salía a las seis de la tienda justamente cuando ya iban a cerrar. Fui la última en salir junto con mi vecina que la había visto allá y me esperó hasta que vine remoto. Llegué a las 6 y le voy a decir algo, o sea, lo que compré no me dio para lo que quería. Todo, todas esas compras, todo eso que ustedes dieron, realmente, la cosa está en cara, o sea, y... Como, no sé si lo dije, pero era mi primera vez comprando Así que una super compra y ay, cuando llegué lo único que hice fue hacer oficio porque Como estaban arreglando mi casa, estaban como que prácticamente construyendo El sin de mi cuarto Porque yo, mi casa es sin mi amor Y, entonces, había un desorden terrible Duraron la tarde entera, la mañana Y la gente de aquí, de mi casa Estaba haciendo o sea, oficio Yo nada más tuve que arreglar mi cuarto Y arreglar unas cosas Y después de ahí, ahora yo voy a cenar, mi amor Después de ahí, me bañé Voy a cenar y me voy a acostar Porque ya son las 10 El tiempo se me va rápido, no sé Estoy esperando que sean las 11 Para hacer mi mi selección del siguiente cuatrimestre Y son las 10 y 45 Entonces lo que voy a hacer ahora Es lo todo eso Seleccionar para después organizar mi horarios Para... Porque por eso no lo había hecho No me había organizado aún, Porque si me organizo Tengo que hacerlo de nuevo cuando tenga el horario y como yo sabía que después de que yo hubiese pagado de una vez se iba a activar lo de lo de poder seleccionar ahí y además es hoy el primer día de selección para la gente que no ha seleccionado Y antes de ayer, o sea, el, hoy y ayer, porque lo que voy a decir es que me he acostado a las 4 de la mañana. Ayer no podía, o sea, hoy, no podía respirar porque como yo había dicho que estaban arreglando mi casa, como que todo el polvo, se levantó entonces el polvo, me molesta está demasiado, entonces nada más, la navidad entera estuve yo con mi problema de minare porque yo sufro de rinitis y todo eso, y todo eso del asma. Miren eso, ahí. ¡oh! Soy yo. <risa> Qué eso? Y aún así, como que yo, siempre me, me, me acuesto tarde y por eso, tal vez que, tal vez me, me, me estoy durmiendo como a las. 5. En esta ocasión, de una vez que yo me seleccioné, me acosté, me dormí y ahora a las 5 fue que yo comí. Cuando estaba seleccionando mi gente, me faltó la materia para seleccionar porque no había ya cupos. Entonces, voy a ver ahora si hay, no sé Y nada más tengo hasta el día 5 para seleccionar o no sé qué va a pasar Porque, como quiera, nada más tengo Hay tres profesores y nada más podemos seleccionar con uno Porque me visto tres materias nada más hay un profesor con eso, que da eso Y la única materia que puedo coger que no me choque con los horarios es una que no tiene cupo de esas tres que tampoco tienen cupo de esas dos más. Entonces, ahora voy a buscar mi horario para hacer mi horario de la semana, o sea, porque como yo dije que quería hacer lograr muchas cosas para este año. Y hacer Cambiar algunas cosas Voy a hacer eso. Y les voy a enseñar También voy a hacer Como quien dice Mi Mi Como para ayudarme A, a mejorar mi nutrición Mi, mi forma de comer y, y las horas en las que yo como Porque siempre como tardísimo Y También voy a des, como mi horario también. Voy a poner muchísima alarma ahí para acordarme de lo que tengo que hacer porque siempre se me olvidan las cosas. Aquí estoy cenando y les voy a mostrar mis hojas con las que me guié que había hecho a principio del año y los voy a mejorar. Ok, para cerrar este vlog les voy a enseñar el horario mío y cómo yo voy a organizarme. Que esto no fui yo la que lo gané. sino como les dije en el, en el video pasado. Fue Octava Avenida, que es un canal de YouTube de una muchacha que le gusta mucho de la organización y todo eso. Y verificada si hasta tiene su propia agenda, o sea, su su marca de agenda y le voy a enseñar esto fue del año pasado voy a voltear la pantalla esto fue de este año perdón y como ven esto significa eh, mi mi día ideal y obviamente eso no pasa, muchísimo de eso, pero ahora yo guiándome de eso, hice mi horario, con lo de mi horario de clases, que es este de mi universidad, que ya lo tengo, y junto con mi planificación de mes, o sea, lo que yo quiero lograr en el año, es que yo hice el horario de actual de este mes Porque obviamente tengo que cambiarlo Ya que en la verificación de metas es por mes O sea, ¿qué, qué, en qué mes tú quieres lograr, ahí hay cosas Y en qué mes tú quieres hacer tal cosa Entonces, este fue mi horario Hay algunos espacios vacíos que obviamente tú tienes cosas Tú no te vas a reír mucho a veces por, por lo que dice tu horario. Hay cosas que, hay cosas que pasan. Pues este ha sido mi rol mi de hoy y mi horario y todo eso. Y yo espero que te haya gustado el video. Yo creo que este, es, este video ha sido como que el mejor editado. Porque yo creo, cada vez que yo tengo un, un rato ahí, que no tengo nada que hacer, que no tengo nada que mostrarle. Me pongo yo a editarlo de una vez Y aparte que mi celular Se está llenando ya Y no tengo dinero para un disco duro Entonces, yo de una vez lo borré Yo, todos los videos que yo he hecho aquí Lo borré de mi celular Y aunque este es nuevo, ya ustedes saben que eso se llena Y los videos son los que más Más retienen Más almacenamiento entonces, esto es todo lo que voy a enseñar hoy Que es, le vayan bien, no sé, comenten, señores, comenten Y denle like al video, suscríbanse si aún no lo han hecho Y bye